Unidos Podemos aprovechó la celebración del Día de la Bicicleta de Bezana para presentar el plan de movilidad urbana para este término municipal. La coalición propone la bicicleta como medio de transporte alternativo, seguro y con garantías para los desplazamientos cortos, lo que convierte a este medio de transporte en un serio aspirante a desbancar el coche como principal forma de tránsito. La iniciativa se basa en la disposición de la Unión Europea, según la cual el uso excesivo de los coches particulares en las zonas urbanas crea muchos problemas de salud para los ciudadanos. Ciudadanos. Luis del Piñal, concejal de Ganemos Podemos Juntos Bezana... ...y consejero ciudadano de Podemos Cantabria... ...explicó que este plan se ha desarrollado... ...aprovechando la red diaria existente... ...y utilizando caminos rurales... ...que permiten el acceso entre los núcleos de población. Sabemos que en distancias de más de 5 kilómetros... ...esto puede convertirse en inviable... ...por eso nuestro plan son distancias cortas... ...que en ningún momento superen los 10 kilómetros... El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, participará hoy en un acto que se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad a partir de las 7 de la tarde.